Hola emprendedores y emprendedoras canábicas, bienvenidos a su video podcast diario de negocios, cannabis y política. Este es un espacio en el cual estás encontrando las mejores noticias, los mejores tips de inversión, todo lo más relevante de este imperio naciente de la marihuana legal. Así es de que agarre Importante que vamos a estar compartiendo con todos ustedes que tiene que ver con el mercado recreativo y las comunidades indígenas porque muchas personas eh, muchos especialistas, muchos movimientos han recomendado que eh, este tipo de organizaciones que están promoviendo esto, pues también están pidiendo que se les dé un espacio a las comunidades para que ellos puedan sembrar la marihuana, sembrar, entrar a esta nueva industria. Eh, yo he hecho algún análisis, lo voy a compartir con ustedes en este video podcast, así es de que Vamos a, a comenzar, a los que van llegando por favor están aquí en Facebook Denle like al video y compártanlo a los que nos están viendo directamente de YouTube Por favor denle like al video de YouTube, suscríbanse al canal para que todos los días les lleguen todos los mensajes, porque todos los días estoy subiendo una cantidad enorme de, de información. Así es de que si quieres estar actualizado, suscríbete al canal de YouTube, dale a la campanita que te dé todas las notificaciones para que estés completamente actualizado. Así es de que vamos a comenzar con el tema de las comunidades indígenas y eh, el mercado recreativo, o el mercado recreativo y las comunidades indígenas. Así es de que vamos en primer lugar a analizar lo que ya hemos venido eh, diciendo en distintos videos anteriores que tiene que ver con, con la parte del mercado recreativo es un uh, pues es, es muy complejo lo que está pasando completamente en esa, uh, en esta área de la legislación donde estamos viendo que está muy tardada la legislación y que aunque está muy tardada pues ya hay muchísimos uh, actores ya hay muchísimos actores que están listos para pues para tomar acción no en el mercado recreativo, si no es que ya la están tomando. Así es de que recuerden que, que cuáles son los competidores en el mercado recreativo. Número uno, pues son todos los activistas que están en torno a la planta, que están en torno a los derechos, que están en torno exclusivamente a, a la parte recreativa, a veces también en la parte medicinal, eh, pero principalmente en los derechos de proteger a las personas que están principalmente en el mercado recreativo eh, el número dos son los circuitos de autocultivadores que también están pues inminentemente en el mercado recreativo algunos también eh, un poquito metidos en la parte terapéutica pero es es completamente están dentro de la competencia aparte de que ya hay un solo dueño no llevan tres actores el que ya es el dueño del mercado recreativo desde hace décadas número dos los activistas número tres el, los autocultivadores Número cuatro todos los emprendedores y emprendedoras canábicas que están inundando las redes sociales, que están inundando todo lo que eh, estamos viéndolo ustedes lo pueden ver, lo, se pueden meter a googlear, se pueden meter este, en los grupos de Facebook donde se puede ver una inmensa cantidad de emprendedores y emprendedoras canábicas, así es de que, mira, ya, ya van. Los que ya son dueños del mercado por décadas. Los uh, activistas, los autocultivadores, los nuevos emprendedores y emprendedoras canábicas que están inundando las redes sociales, más... Eh, la, los empresarios grandes como el expresidente Vicente Fox ¿no? Eh, o Palazuelos o Marcos Dantos son, son apenas algunos de los actores de empresarios grandes que están saliendo y evidentemente estos empresarios grandes pues ya tienen eh, rutas eh, de comercialización ya tienen empresas que preceden a lo que están haciendo así es de que eh, completamente a los empresarios grandes pues les daría muchísima ventaja la experiencia que ya tienen, el capital que ya tienen, que estaría por encima, pues obviamente de activistas, autocultivadores, emprendedores y emprendedoras, pues por encima de todo eso están los grandes empresarios que están entrando en la jugada. Y también tenemos, por qué no decirlo, no voy a decir nombres, pero hay tanto activistas y emprendedores que están promoviendo marcas extranjeras aquí en nuestro país y ese es el otro actor, ¿no? Va, entonces vamos a la lista. Son los, eh, los que ya son dueños del mercado desde hace décadas, número uno. Número dos, todos los activistas que están en torno al mercado recreativo. Número tres. Eh, todos los circuitos de autocultivadores. Número cuatro, los emprendedores y emprendedoras canábicas que están alrededor de, de la planta inundando las redes sociales. Número cinco, los grandes empresarios que ya se están sumando como el expresidente de México, Vicente Fox. Número seis, todas las transnacionales que ya tienen todos sus tentáculos desde el activismo, hay activistas que están promoviendo marcas extranjeras, este, hay emprendedores que están, no vamos a decir nombres no para que no, no se vayan a agüitar, pero este, contra todo todos esos actores están en el mercado recreativo ¿sí? entonces imagínate si ya están toda esa lista incluyendo las empresas transnacionales si hay toda una lista de desde activistas, autocultivadores emprendedores, grandes empresarios transnacionales más el dueño por décadas de este mercado, ¿ustedes quieren meter a, a, a, a esta competencia en las comunidades indígenas? ¿Se les hace inteligente? ¿O solo muchos lo usan como marketing? De, ah, mira qué buena gente. Es una tarea que debemos de analizar, es una tarea que debemos de estar uh, pues realmente eh, eh, viendo que es un mercado muy competitivo. En otro de los videos ya vimos que es un mercado peligroso porque aún en México eh, cualquier persona que comercialice cannabis pues, se encuentra de, dentro de un marco completamente pues, ilegal. no Está cometiendo un delito actualmente todavía en nuestro país. Así es de que se encuentra en una zona donde también se encuentra a, a, pues, en medio de varios peligros. No, no, no nada más de seguridad, sino... Eh, muchos que tienen que ver con la cuestión sanitaria también, así es de que está empezando esta regulación y es lo bueno que, que, que hay oportunidades para todos los que van llegando, por favor, compartan compartan este video donde estamos hablando si es necesaria la intervención de las comunidades indígenas en la parte del mercado recreativo porque es, es lo que algunos entusiastas eh, que se hacen llamar activistas porque no lo son, son personas irresponsables que exponen a, a sus seguidores. Realmente imagínate meter a las comunidades indígenas o las comunidades que fueron lastimadas o, a, o, a, o en general el campo mexicano a competir contra las transnacionales que ya están aquí por medio de activistas. ¿eh? Ustedes vean quiénes están promocionando a la gente de Estados Unidos. Los pueden ver en los eventos que hay, ¿eh? Ustedes vean quién está promocionando España, quién está promocionando otras naciones que ya están dentro de, de, de esta industria y es normal. Entonces, fíjate, las transnacionales ya están aquí en México. Los grandes empresarios como Fox y, y compañía, vamos a dejarlo así para suelos, barcos dantus, lo que están haciendo comparadas, pues también están dentro absolutamente del mercado recreativo y ellos son los primeros de varios empresarios. Entonces, son las transnacionales, más los grandes empresarios, más los pequeños emprendedores y emprendedoras canábicos que están inundando las redes sociales con sus productos, más todos los circuitos de autocultivadores, más todos los activistas que están en torno a la parte recreativa, pues sí. Se me hace peligroso e irresponsable promover que se, que se, que se unan eh, las comunidades para... para pues para entrar en el mercado recreativo, ¿no? Se me hace demasiado... Eh, con una visión muy limitada y demasiado irresponsable, por cierto. Vamos a contestar preguntas. Vamos, vamos, dice, aquí andamos... Canamich Texcoco, un saludo mi estimado Rodrigo. Saludos Eloy Maldonado. Saludos a Esperemos también también promocionen a Canamich en otros países. Fíjate que sí nos siguen en, en muchísimos países, qué buena onda que, que los estés lo preguntando. Si, si están en Facebook por favor denle like. Ah, caray ando tirando aquí el micro. Denle like. Y, y ayúdenme a compartiendo con eso nos pueden ayudar bastante eh, hoy estamos hablando del mercado recreativo que, que están pues queriéndolo uh, más bien las comunidades indígenas que, que lo ven como una alternativa de justicia social se me hace que quienes proponen eso como la ex senadora o la senadora olga sánchez cordero lo, lo propone también en, en, en su propuesta de decreto de ley, o sea, a veces, no sé si están buscando votos, están buscando protagonismo, pero sus comentarios o, su, o sus propuestas son bastante irresponsables, ya lo vimos aquí en el video de, de, la, de las personas que están haciendo eso, es meter a competir a un mercado sin reglas, a las comunidades, van a empezar a competir contra los grandes monopolios, nacionales, ¿no? Que ya hay muchos operando aquí en México por medio de, pues de activistas, de, de emprendedores, de empresarios, que están, pues ya tienen aquí sus tentáculos, ¿no? Como editoriales, como, como productos. Este, ustedes, ustedes chequense de dónde viene, pues de dónde vienen las líneas, ¿no? Ustedes chequense. Eh, es muy fácil ver entre los emprendedores, entre los activistas, entre los empresarios canábicos, es muy fácil ver quiénes son los que están representando a España, por ejemplo, es muy fácil ver quiénes están representando a los Estados Unidos o a Canadá, ¿no? Hay ya agrupaciones completas eh, con intereses muy particulares y que están promoviendo más, más allá afuera que, que acá adentro, ¿no? Entonces, no entremos en ese malinchismo. Este, ustedes vean en los eventos quiénes son los que están proponiendo eh, pues la cultiva la, no quiero usar esa palabra pero la influencia externa ¿no? en, en una regulación que es muy propia que es muy eh, muy, muy de México eh, ya vemos muchas, muchos, muchos intereses pero eso es una muy buena señal ¿eh? para todos los que están dentro de, de, de estos emprendimientos es una muy buena señal porque pues eso nos, no, no, nos hace ver que pues el mercado es gigantesco. Este a, to, a, a vamos, o, hola Ani, Ani Romero. Les mando un fuerte abrazo. Totol. Saludos. ¿Qué tan difícil es el cultivo de cáñamo en México? No es nada complejo, mi estimado. Bainí, desde Colombia, saludo, les mando un fuerte abrazo hasta Colombia. Bueno, pues ya saben, ¿eh? compartan el video. A los que están en YouTube, también, no, o no se olviden de suscribirse, por favor. Y si ya llegaron hasta aquí, eh, no, no se pierdan próximamente. Va a salir eh, mi libro. Van a salir, va a salir primero eh, este, en Amazon. Estamos esperando que salga ahí en esa plataforma. Eh, vamos a, a, a estarlo promocionando por aquí también. Voy voy a dejar dos días cuando se estrene. Va a salir... <coughs> a 9.99 dólares Pero voy a dejar dos días para todos ustedes Los que se quedan hasta el final de los videos Para que en vez de que paguen 10 dólares o, o 200 pesos mexicanos Que es más o menos El equivalente Les salga completamente gratis Porque el primer día pues va a costar eso Pero va a haber dos días que va a estar completamente gratis En Amazon mi libro Así es de que eso va a ser nada más para las personas Que, que llegaron hasta este minuto en, en este live Así es de que pues hasta aquí Le vamos a dejar el día de hoy les traje esa noticia aquí los que acaban de llegar pueden regresar al principio para repetir el video, queda aquí grabado en esta página recuerden, únanse a Comunidad Pablo Luna todos los que quieran seguir Comunidad Pablo Luna métense a luna y ahí regístrense también gratuitamente donde también van a estar recibiendo pues ebooks eh, exclusivos para Comunidad Pablo Luna y también hay una comunidad en Whatsapp acá en en, en los comentarios hay una. Hay una. Hay un comentario donde viene el enlace del grupo de WhatsApp donde ustedes se pueden este, agregar a este grupo. Donde estamos también pasando de primera mano toda la información. Dice: A mí me tocó hace muchos años llevar un congreso indígena aquí en Morelia, eh, donde lo más álgido del encuentro fue quien tenía permitido utilizar el peyote para uso ceremonial en este caso no sería algo similar con el cannabis pues quién sabe desde qué si, si va a ser la cannabis usada para un punto de vista ceremonial pues sí no pero ya cuando estamos hablando eh, cuando estamos cuando estamos hablando de, de, de meterse a la producción de meterse a a la, a la competencia, pues es, es donde no estamos de acuerdo, ¿no? Pronto, pronto, mi estimado Jorge Pineda, te mando un fuerte abrazo allá, Texcoco. Que extraen fumas, dice. So, ok, compañeros, nos vemos en la próxima. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden, estoy en pie, el orden es cuanto. Hasta la próxima y compartan el video.